Sí. Sí. Reforma laboral, terrorismo patronal. terrorismo patronal. Reforma laboral, terrorismo patronal. Reforma laboral, terrorismo patronal. Reforma laboral, terrorismo patronal. Reforma laboral. No se juega, no se No se juega, no se juega. Con la clase obrera. No se juega con la clase obrera. No se juega con la clase obrera. No se juega. No se juega con la clase obrera no se juega, no se juega con la clase obrera. Obrero si no luchas, nadie te escucha. Obrero si no luchas, nadie te escucha.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 Solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. Obrero, si no luchas, nadie te escucha. Obrero, si no luchas, nadie te escucha. Obrero, si no luchas, nadie te escucha. De, norte a, de norte, a norte a sur, De norte a sur, de este a oeste, la lucha que cueste, Chile, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, la lucha Chile, cueste lo que cueste, hueste, De norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue. ¡Fuerte lo que cueste! De norte a sur. ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que cueste! Obrero y estudiante, unidos y adelante. ¡Obrero y estudiante, unidos y adelante! ¡Obrero y estudiante, estudiante! ¡Unidos y adelante! ¡Obrero y estudiante! estudiante Unidos, Unidos, y ¡Unidos y adelante! ¡Obrero si no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Obrero si no luchas! ¡Nadie te escucha! Obrero, si no luchas, nadie te escucha. Obrero, si no luchas, nadie te escucha. Tenemos que tumbar la reforma laboral. Tenemos que tumbar la reforma laboral. Tenemos que tumbar la reforma laboral. Tenemos que tumbar la reforma laboral. Las, pensiones no, venden, las pensiones, se se defiende? pensiones no se venden, las pensiones se defienden. Las pensiones no se venden, las pensiones, pensiones se no defienden. Las pensiones se defienden, las pensiones no se venden. Las pensiones se defienden. <risa> trabajar menos para trabajar todos. Trabajar menos para trabajar todos. Trabajar menos para trabajar todos. <ríe> trabajar menos para trabajar todos. Trabajar menos para trabajar todos. Abajo el trabajo. También. Trabajar menos para trabajar todas. Trabajar menos para trabajar todas. Contra de sí, no, el desempleo y la precariedad. Contra el desempleo y la precariedad. Nos tenemos que cargar la reforma laboral. Nos tenemos que cargar la reforma laboral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 La lucha sigue, lo que de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, pues lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, pues lo que cueste, pobre si no luchas, no luchas. Lucha. Obrero, si no luchas, nadie te escucha. Obrero, si no luchas, nadie te escucha. Obrero, si no luchas, nadie te escucha. El puesto de trabajo no se vende. El puesto de trabajo no se defiende. El puesto de trabajo no se defiende. El próximo, pasado, <ríe> el próximo parado, que sea un diputado. El próximo parado, que sea un diputado. <tose> el próximo parado, que sea un diputado. El próximo parado, <i coloring Cold siege> que sea un, próximo parado, sea un diputado. El próximo parado, que sea un diputado.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 ¡Reforma laboral! ¡Vaya la casa real! ¿Quieres cambiar poquito que te Vamos a tumbar! ¡Vamos a tumbar la reforma!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 Comisiones y UGP, sindicatos del poder. Comisiones UGP, sindicatos del poder. Comisiones y UGP, sindicatos del poder. Comisiones y UGP, sindicatos del poder. El pacto de Toledo es un cabrero. El pacto de Toledo es un cabrero. El De el pacto de Toledo es, es un canelo. No? El pacto de Toledo es un canelo. Arriba, poco, poco, poco. Arriba, arriba. Arriba, a todos a saludan. Que se metan por el culo, que se metan por el culo. La reforma Forma laboral. Ah, vamos, ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Eh? ¡Ay, está! ¡Ay, se ¡Ay, está! por el culo! ¡y trabajando ¿qué? rescata banquero, no despiden obreros rescatan banqueros banquero, despiden de obreros rescatan de banquero, despide ¿no despide ¿no? rescata, ¿no? banqueros despiden obreros banqueros el chaval que que rescatan banqueros sí, violencia es no llegar a fin de mes violencia es no llegar a fin de mes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 Laboral, terrorismo patronal. Crear, formar. Encontramos en un momento como seguro y no de la para la clase trabajadora. La pandemia mundial, el COVID-19, ha acelerado el proceso degenerativo y de decadencia que el sistema capitalista ya estaba atravesando. Bajo estas excusas, como siempre, la clase política aprovecha para recortar derechos conquistados en beneficio y por orden de la patronal, los empresarios. Nos venderán que es lo que toca, que no se puede hacer nada más que por la pandemia, que por la crisis derivada de esta, que por mil excusas varias tenemos que aguantar. Nos dirán que aguantemos, que de esta saldremos más fuertes. Mientras tanto, las grandes fortunas aumentan sus beneficios y la clase trabajadora empobreciéndose y perdiendo poder. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. No podemos, no podemos fiarnos. Existe una reforma laboral bastante dura para la clase trabajadora por parte del Partido Popular. Pero no olvidemos que el, el, que el PSOE también nos puso una nos, eh, aprobó una reforma laboral en el año 2010, la cual supuso un retroceso de derechos importante. No podemos confiar ciegamente en este gobierno, tampoco en la oposición. La única forma de conquistar y reivindicar la derogación de la reforma laboral, así como la subida del salario mínimo interprofesional y la defensa de unas pensiones dignas, es manifestándonos. El pasado, 11, el pasado jueves 11 de febrero, los sindicatos, comisiones obreras y UGT se movilizaron en diversos puntos del Estado. Nosotras y nosotros decidimos no sumarnos, aun compartiendo los motivos de la movilización. Estos mal llamados sindicatos han demostrado ser un engranaje más de este sistema, protagonizando o colaborando en bochornosos casos de corrupción y recibiendo condenas firmes por, por vulneración de la libertad sindical, o contra los derechos de los trabajadores, incluso de sus propios trabajadores. ¿Cómo podemos confiar en ellos? ¿Qué legitimidad tienen si, sí, por acción o por omisión, demuestran no defender los derechos de la clase trabajadora? A lo largo y ancho del Estado existen infinidad de casos que avergonzarían a quienes fueron encarcelados o fusilados por defender las siglas o los derechos que están manchando a golpe de mariscada o de pactos. Es un momento histórico. Nuestros derechos están en juego. Por ello, los convocantes llamamos a la movilización masiva del conjunto de la sociedad civil. Estudiantes, parados y paradas, pensionistas, trabajadores y trabajadoras, así como demás personas. Nuestro futuro está en juego. Es el momento de demostrar que estamos hartas y hartos de que pisoteen nuestros derechos. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Esta reforma, la vamos a tumbar. Esta reforma. La, la vamos, vamos a tumbar. Esta reforma. una hora.